Se configuró un ordenamiento jurídico para un nuevo modelo de desarrollo, recuperando las atribuciones del Estado, fortaleciendo la planificación y de esta manera poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Para este propósito, la labor de la Asamblea Nacional ha sido de vital importancia. El proceso de diálogo social nacional, la denodada lucha contra la corrupción y el posicionamiento de una nueva forma de gestión han marcado el ritmo de la gestión gubernamental durante este corto tiempo. Resulta por demás evidente que existe una marcada aceptación al nuevo liderazgo en esta nueva etapa de la revolución humanista, así como un acentuado interés por las firmes decisiones que se están tomando. Recibamos entonces, con un fuerte aplauso, al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Con nosotros, el señor Lenin Moreno Garcés. Muchas gracias, gracias compañeros, muchísimas gracias. La señorita presentadora mencionó una parte de un verso del inmenso poeta Miguel Hernández. Miguel Hernández, excelso bate de la literatura, escritor de poesía preciosa, de poemas identificados principalmente con los más pobres, con los más postergados, con los más badeados de la vida. Él hablaba de los niños yunteros y a ese poema se refiere usted, señorita presentadora que dice carne de yugo has nacido más humillado que bello casi fundido con la tierra de tanto estar en contacto desnudo desnudo de sus pies con respecto a esa tierra casi fundido a ella el hombre el niño que no ha podido todavía ser libre. Y además mencionaba el final del poema, que dice, ¿de dónde saldrá el martillo verdugo, verdugo de esa cadena? Que salga, dice el poeta, del corazón de los hombres jornaleros, de los hombres trabajadores, de los maestros, de los obreros, de los campesinos, que antes de ser hombres son, dice, y han sido niños y unteros, que antes de ser hombres son y han sido niños y unteros. Acá en Montecristi, sin duda alguna, estamos llenos pletóricos de simbolismo, nada es coincidencia en la vida, nada es totalmente casual, todo, todo son una sumatoria de coincidencias significativas, nada es suelto, nada es casual. Es por eso que esta población se llama Montecristi y seguramente mientras el niño Eloy Alfaro deambulaba por estos caminos, ascendiendo a este monte con el nombre del gran liberador, con el loco que hace dos mil años nos daría la, la idea, el camino de la total libertad. Cristo, monte Cristo y la alegoría va más allá. La alegoría se proyecta hacia el infinito cuando ese niño mirando desde el monte horizontes, mirando, sintiendo, amando horizontes ese niño decía seguramente Montecristi, Alejandro Dumas ese poema literario a la libertad a esa lucha permanente, perenne sin descanso del niño a ser libre Montecristo cuando escribe el poema, ese poema a la libertad ...que es la novela El Conde de Montecristo, un poema a la libertad, un poema al desarraigarse de esa tierra, fecunda es verdad, pero que muchas veces es utilizada para humillarla. Ese, ese Conde de Montecristo seguramente inspiró a Eloy Alfaro para sacarse esa venda que cubre en más de una ocasión al ser humano y decir ¡vamos! ¡queremos! Ser libres y voy a hacerlo Algún momento Vuelvo a recordar Mientras atisbaba, mientras oteaba el horizonte Decía voy a hacer Toda mi vida para conseguir Esa libertad preciada Seguramente así Decía Eloy Alfaro Queridas amigas Y queridos amigos Aquí En Montecristi Se gestó un movimiento que algunos compañeros que participaron en él dicen Montecriste vive, es verdad, vive, vive sí, pero está presente, es factor de cambio permanente, pero no para cambios perversos, mañosos, que lo único que tratan es de perpetuar las opresiones, de perpetuar los gobiernos. El hombre de gobierno debe ser un ser generoso de espíritu, que esté dispuesto a como lo hizo algún momento Eloy Alfaro, al igual que dice el requiem de Mozart. Dice, a ti, a ti Cristo, yo diría Montecristo, a ti Cristo, en el último momento de la vida. Ahí, allí, cuando la justicia es tan implacable que ni siquiera los justos, ni siquiera los justos están libres. Allí con el corazón, así como quedó ese corazón, ese corazón de Loy Alfaro en las llamas del ejido, con el corazón hecho cerizas, dispuestos a fundirlos con la tierra en bien de la libertad. No es casual, entonces, que Montecristi lleve ese nombre. Aquí, ese joven oteaba, atisbaba horizontes de libertad. Y hace más de 10 años el Ecuador cambió para siempre. Cuando el entonces joven movimiento Alianza País llegó a la presidencia de la República, lo hicimos plagados, en yestos, de sueños, con la esperanza de transformar la patria con ese anhelo permanente de tener días mejores. Y el primer paso, ahí el corcho lo dijo, fue hacer la convocatoria ...a una asamblea constituyente. El objetivo fue bien claro. El mandato popular fue bien claro. Redactar una carta magna que nos permitiera cambiar la estructura de un Estado caduco, injusto, opresor, extorsionador... ...tomado por solamente intereses particulares que habían mancillado, que habían herido de muerte a la patria. Queríamos el nacimiento, el resurgimiento, como las cenizas del ave Fénix, como el corazón hecho cenizas de Alfaro. Queríamos el nacimiento de una patria nueva. Montecristi fue la sede de un, una gran movilización. Toda, toda la sociedad ecuatoriana logró materializar logró plasmar, logró escribir en una constitución progresista, alfarista, que afianzó después de 100 años nuestra soberanía, que estableció el horizonte allí como para que las cenizas de Alfaro vuelvan a añorar horizontes de sociedades más justas, más inclusivas. Voces de todos los rincones de nuestra patria vinieron acá, a este recinto, que iluminado por la figu figura figura quisiera recordar acá en el verso precioso de Dante en la Divina Comedia cuando ve a esa Beatriz en el cielo y dice asombrado anonadado por una belleza casi infinita casi imposible de descifrar luz Luz que la luz iluminas, luz que la luz iluminas. Imagínense ustedes un verso que calza con un hecho para al Alfaro. Así fue para contribuir todos estos queridos asambleístas constituyentes con sus propuestas, con sus aportes sabios, con sus aportes generosos a la construcción de ese Ecuador nuevo. Montecristi. Expresa. Montecristi decía, expresa con la visión neoliberal, expresa con respecto a ella la ruptura que tanto daño hizo al país. Nos propusimos dejar atrás esa historia de saqueo y secuestro de Estado, de imposición de intereses de pequeños, de reducidos grupos que tenían privilegios y esos excesos de ciertas élites. Quisimos dejarlo atrás. Ese debate ocurrió aquí y duró ocho meses. Quienes formaron parte de esa Asamblea Nacional dieron lo mejor en beneficio del país. Ecuador... Queridos ex asambleístas, siempre, siempre, perennemente agradecerá su trabajo, su amor por la patria. Para todos ustedes, nuestra eterna gratitud. Fue una creación conjunta que inclusive recogió principios, opiniones de quienes no opinaban igual. El diálogo es bueno, ¿quién ha dicho que el diálogo es malo? ¿Quién ha dicho que escuchar al que no piensa igual que tú es malo? ¿Quién les ha dicho en qué parte de la Constitución allí está? Para que ustedes puedan leerla. ¿En qué parte de la Constitución dice que no hay que hablar con el que piensa diferente? Y que eso no amerita groseros groseros calificativos. Hablar con el diferente enriquece ¿Es agradable hablar con el que piensa igual a uno? Sí Claro ¿Es hincha igual que yo del delfín? Pues, claro Qué lindo Le abrazo Ya años nos tomamos una cerveza Pero Pero Para obtener una distinta versión de hechos Una distinta versión de la realidad hay que hablar con el que piensa diverso, con el que piensa distinto, para que se unan corazones, para que la empatía sea parte de esa comunión de corazones. Así se construyen nuevos pensamientos. El ser humano, lo he dicho una y otra vez, está diseñado para cambiar, está diseñado para ser diferente, anatómica, sí, nuestro cuerpo. Cambia todos los días. Nuestra fisiología cambia todos los días y va hacia allá donde todos vamos indefectiblemente. Nuestra psicología cambia de manera intensa siempre, pero sobre todo cambia nuestra espiritualidad, cambia nuestro espíritu, una diversa forma de conseguir el mundo. Esa es la dialéctica que nos enseñarían hace tanto tiempo, Demócrito, Heráclito, Marx, Engels, Trotsky, Lenin, Luxemburgo, Gramsci, el Marighella, etcétera, etcétera. Sí, todos ellos nos enseñaron que todo se mueve, que nada permanece en esto sin ninguna transformación, que todo empieza con una espiral, que va subiendo siempre hacia arriba, pero que representa momentos que aparentemente son iguales. Se llega al mismo sitio, pero en una escala superior. Así, de esa forma, el ser humano se enriquece con aquel que piensa diverso. No odien la diversidad. Quisieron enseñarnos a que odiemos la diversidad. ¡No! Y mil veces no. La diversidad es parte del maravilloso mundo en el que vivimos. La diversidad es propia, más aún, de un país que es el más megadiverso del mundo, el Ecuador. Diversidad de climas, diversidad de paisaje, diversidad de flora, diversidad de fauna, así se manifiesta, diversidad de sombreros, diversidad de color de rostro, diversidad de vestimentas, diversidad de folclore, miren el folclore precioso, revolucionario que hemos visto este momento. Diversidad de música, diversidad de gastronomía, diversos, maravillosamente diversos. La unidad en la diversidad es la que permite que los pueblos avancen y lleguen a ser, como decía José Martí, lo que deban ser, o si no, no serán nada. ¡Nada! Si no aprenden a respetar al que piensa diverso, ¡no serán nada! Aquí se instauró el Estado plurinacional e intercultural. Aquí el Estado de Derechos, aquí el Estado de Justicia... Aquí se plasmaron, se plasmaron, empezaron a aterrizar, a tocar tierra, a volverse realidad, porque la teoría no sirve para nada si no adquiere terrenalidad, si no se comprueba esa teoría en la práctica social, decía Lenin. De nada sirve la teoría si no se radicaliza, si no se cumple como verdad en la práctica social. Aquí se plasmaron los mandatos para avanzar hacia una educación gratuita y universal. Mucho logramos bajo el liderazgo de un hombre que estuvo también dirigiendo en yesto esta revolución desde su inicio. Lo hizo bien, lo hizo bien. ¿Quién lo puede negar? Lo hizo bien. Pero, pero, cuando nosotros nos obcecamos, nos obsesionamos en seguir manteniendo el poder. Sucede, lo he dicho en más de una ocasión, con la gente que se apropiaba. En la tetralogía de Wagner, en el Señor de los Adillos, encontramos cómo ese, esa, ese deseo infatigable e injustificable de aprovecharse del adillo de apropiarse del anillo del poder, puede hacer que nos permitamos, puede hacer que nos volvamos siniestros, que estemos desesperados por espiar lo que hace el otro. Los corazones se dañan, los corazones se corrompen. Es por eso que Bolívar decía, no hay que permitir que una persona se enamore, se obsesione con el poder, porque el pueblo, él, se acostumbra al poder, se acostumbra a dominar y el pueblo se acostumbra a ser dominado y se empieza a encontrar justificaciones, alegorías, metáforas, simbolismos que hacen que se radicalice, que se radicalice ese deseo de tener poder. Por eso... El gobernante, el gobernante debe estar lleno de generosidad, de espíritu y dispuesto a dejar el poder que el pueblo le encargó el momento en que el pueblo, como decía, como decía Kesney, el momento en que el pueblo desea que se devuelva el poder. El dueño del poder es el pueblo, es el mandante. Nosotros... Somos únicamente mandatarios, que debemos hacer lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo dice. Por eso, allá lo dijimos, allá en Montecristi, allá en el ideario que generó Alianza País, está claro, el pueblo ecuatoriano será convocado tantas y cuantas veces sea necesario para que exprese su voluntad. Esa es la esencia de la verdadera libertad. Esa es la esencia de la verdadera libertad. No hay que permitir que nos enamoremos del poder. No lo permitan. Para eso, la juventud, para eso, esa juventud que el mandatario Correa decía en sus discursos, prepárense, jóvenes, Prepárense, jóvenes, decía, para que nos reemplacen por inútiles, lo decía. ¿En qué momento se lo olvidó? ¿En qué momento se le olvidó de que los jóvenes deben prepararse para gobernar? ¿En qué momento se le olvidó? ¿Cuándo se le olvidó? Cuando metafóricamente, cuando alegóricamente se apoderó del anillo que los nivelungos habían hecho con el oro del ring. Allí, allí se le olvidó. No pierdo la fe, no pierdo la fe de que ese joven, de que ese joven vuelva por el camino ...de la revolución, por el camino de la generosidad... ...por el camino de la alternancia o de la alternabilidad. No, no pierdo la esperanza. Mi esposa aquí presente... ...me suele decir que no hable de mecánica cuántica... ...que no hable de física cuántica. Qué pena, sin verle a los ojos, voy a hablar un poco. Existe un principio, existe un principio... En la mecánica cuántica que dice, se llama la simetría del tiempo invertido. Es decir, que desde el presente para el futuro se puede caminar, pero que también se puede caminar desde el presente hacia el pasado. Para rescatar el niño, para rescatar el joven, para rescatar el adulto, para rescatar el revolucionario. Por eso, bienvenidos todos aquellos que estén dispuestos a rescatar su espíritu revolucionario. La simetría del tiempo invertido dice que se puede caminar hacia el pasado. Que hay forma de cambiar el pasado. ¡Ah, carambas! Esa sí es una nueva forma de ver la vida. Que hay forma de cambiar el pasado. ¿Cómo? No permitiendo que afecte nuestro futuro. Así se cambia el pasado. Por eso cualquier ser humano, cualquier ser humano que esté dispuesto a cambiar su pasado lo puede hacer. Bienvenidos los que estén dispuestos a cambiar ese pasado en el que se desviaron de la revolución. Bienvenidos, bienvenidos porque la única forma de cambiar al pasado es no permitir que influya sobre el futuro. Todos los seres humanos, por más grave que haya sido su falta, siempre tienen el derecho de volver a caminar, de levantarse y volver a caminar. Preciosa alegoría que hay que decir a la gente que está privada de la libertad. Todos los seres humanos tienen derecho a levantarse y volver a caminar. Y también para aquellos que están presos, presos, enseguecidos de revoluciones falsas. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. No, señores. No, señores. Si uno está prisionado, preso del pasado, sí. Bienvenidos, bienvenidos siempre Pero para rescatar, para recuperar los principios revolucionarios En esta misma plaza, allí, se propuso y se logró recuperar el papel del Estado Para lograr un sistema económico, social, económico, solidario Para dejar atrás la hegemonía del mercado, ya lo dijeron El colcho, ya lo dijo Pepe Y se impuso al ser humano sobre el capital. Fueron ustedes, compatriotas, quienes demandaron y lograron que se reconocieran los derechos de la naturaleza para promover un desarrollo sustentable. A propósito, en la consulta no va, no va a ir un, una pregunta sobre la naturaleza. No, van a ir dos. Dos, porque a donde camine la naturaleza caminará el ser humano. Como decía, como decía un indígena apache, el destino ineluctable de los seres humanos será el de su naturaleza. Compartimos los mismos elementos químicos, compartimos funciones similares. Necesitamos de un sol que nos arrulle, que nos cobije, que nos caliente. Y al mismo tiempo de un viento que nos refresque De un fuego que nos purifique De un agua fresca que refresque nuestro corazón y nuestros pensamientos Sí, la necesitamos fervientemente En eso nos parecemos, en eso nos parecemos a todos quienes pueblan la naturaleza Por eso no podemos permitir que la única casa, el único sitio que tenemos muera junto con nosotros de una terrible soledad, de una terrible soledad. Fueron ustedes quienes nos propusieron la conservación de nuestra casa común, de nuestro hogar mayor, nuestro planeta. ¿Cómo nos sentirnos herederos de ese legado? Si fuimos nosotros quienes suscribimos esas revolucionarias tesis, ¿cómo nos sentirnos autores, herederos? Si fuimos nosotros quienes planteamos el respeto y el equilibrio entre las distintas funciones del Estado, sin apropiarse de ellas. Sin pensar que están a mi orden. No, por eso ahora hemos rescatado ese espíritu, dando a las funciones independencia. Porque la mayor lucha contra la corrupción no es estar fisgoneando con cámaras lo que hacen los otros. Esa no es la forma de luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción se la hace confiando en las instituciones, confiando en el ser humano y sabiendo que de allí va a emerger la verdad. La verdad, queridas y queridos amigos, la verdad no es una doncella virgen que está a la expectativa de que alguien... Un caballero de cabello blanco, de caballo blanco y de armadura de adarga venga a protegerle. No, no, no. La verdad se defiende por sí sola. No tengan miedo a la verdad. La verdad se defiende por sí sola. No necesita que nadie la defienda. No necesita que nadie la defienda. ¿Saben cuándo la verdad fracasa? cuando dejamos de confiar en ella, ese momento la verdad fracasa. ¿Por qué? Porque rompemos la ley del universo, porque rompemos este gran computador universal que es el universo, porque dejamos nosotros mismos de confiar en la verdad. La verdad siempre brilla, es luz, vuelvo a recalcar los versos de Dante, la verdad es una luz que ilumina siempre triunfa la verdad, no dejen de tener fe en ella, porque algunas veces la mentira, algunas veces la falsedad, que tiene muchos rostros, la falsedad tiene muchos rostros, la verdad tiene uno solo, a la verdad no hay cómo no adornarle con lo, como en las novelas colombianas, con diferente terno y con diferente sombrero, la verdad es una sola, por eso a lo mejor no es tan agradable, por eso a lo mejor no es tan te teatral, porque es una sola, por eso. Pero hay que decir la verdad, no perdamos la fe en la verdad, ni pensemos que porque algún momento no dio resultado, no va a dar resultado a mediano o largo plazo. Si nos levantamos frente a poderes que querían perpetuarse, si fuimos nosotros quienes exigíamos de los servidores públicos total honestidad y transparencia. Óigaseme bien, total honestidad y transparencia. Esta es nuestra identidad, este es nuestro legado. No vamos a traicionar ninguno de esos principios. Vamos a profundizar los mandatos de nuestra Constitución. Así lo prometimos durante la campaña y lo vamos a cumplir, compatriotas, es justamente el espíritu de Montecristo el que nos mueve, el espíritu de libertario Montecristo, el espíritu de la libertaria Montecristo, el que nos ha llevado a priorizar el diálogo. Aquí se dialogó con personas que no pensaban igual, no hay que odiar la diversidad, hay que Amar la diversidad, hay que hacer la propia. Qué hermoso es un país megadiverso, qué hermoso que es este país de la cima del mundo, qué hermoso es este país que es el más cercano al sol, qué hermoso es este país donde todo está cerca, qué hermoso es este país que ubicado en la mitad del mundo parecería que hacia allá confluyen todas las ilusiones, todas las maravillas. Todas las esperanzas, sí, por ser megadiverso, el país megadiverso del mundo merece todo el amor que se le puso a Montecristi. Sí, toda la Carta Magna es pro producto, fruto de un diálogo permanente. Ese es el espíritu de Montecristi que debemos, que tenemos que recuperar. Recuperar la capacidad de escucharnos, de lograr consensos, de lograr acuerdos mínimos, de procesar las diferencias, sin intolerancia, sin prepotencia, con respeto, sin autoritarismo. No se puede imponer la verdad. Cada ser humano es diverso. Allá, en lo más recóndito del ser humano, allá, en el más profundo arcano de las profundidades de los átomos que nos conforman, hay una ley, hay una ley que se llama la ley de la incertidumbre. Hay una partícula, de repente, se hace imposible detectar su destino, se hace imposible detectar su velocidad. Y eso, en el macrocosmos, hace que seamos diversos, que seamos diferentes. Por eso hay que respetar la diversidad. Hay un fundamento, ...físico, cuántico, que dice el ser humano no es igual. Y tú, tú, tú y tú debes respetar la diversidad al que piensa diverso. No te pelees con tu padre, no te pelees con tu hermano, no te pelees con tu amigo... ...por los políticos no valen la pena, no te pelees con tu hermano por los políticos... No valen la pena, no valen la pena, y no vale la pena pelearse por ellos, pero sí seguir aquellos que demuestren, ir al guía, ir al guía en el respeto, la tolerancia a los demás y a la opinión ajena. No se debe imponer la razón desde un gobierno, no se puede imponer la razón desde un gobierno. Hay que preguntar a la gente, ¿qué quieres, hermano? ¿Qué deseas, hermano? ¿Qué piensas, hermano? Por favor, ven, acércate. Dime, acá al oído, todo lo que sientes en los profundos arcanos del alma. Dime, para poder comulgar con el ser humano, hay que aprender a respetar la diversidad y la diferencia. Debemos conquistar el interés común cada día a través del diálogo fluido, transparente, sincero, la democracia real, la democracia radical, implica encontrar soluciones democráticas a los conflictos que son naturales en todas las sociedades. Así es en nuestra vida, en la vida diaria. Queremos que nos consulten en las decisiones que nos involucran. Qué bonito que es acercarse a una persona y decirle, hermano, quisiera comunicarte como pienso quisiera comunicarte un sentimiento que tengo acá muy dentro del alma porque tú porque tú tienes tanto derecho a que respeten tus ideas como lo tengo yo sin enojos sin agresiones pero recién tuvieron que dejar el poder para que sientan lo que es haber ganado el odio y eran sacados de los restaurantes no no permitamos que el poder nos ensimisme, no permitamos que el poder nos vuelva a seres siniestros, no permitamos que el poder nos obsesione. Cuando ustedes quieran, tienen el derecho a que el mandatario les devuelva el poder porque somos únicamente transitorios mandatarios que hemos cogido ese poder delegado por ustedes para hacer transformaciones que son las que quieren ustedes. En un país es igual. Todos queremos ser parte de las decisiones y del rumbo que vamos a tomar. No es fácil, claro que no es fácil dialogar sinceramente. Implica generosidad, implica humildad, no creerse dueño de la verdad, no creerse que se es ineluctablemente el dueño de la verdad, el taita Dios de la verdad. Nadie puede contradecirme, si hay unas chicas, si hay unas queridas asambleístas que piensan diferente a, a castigarles, a sancionarles. No, esa no es la forma de ejercer la verdad. No es un desafío fácil. Por eso, por ello, nunca hay que enamorarse del poder. El poder es transitorio y cualquier momento se puede ir. Y si ese momento llega, bienvenido sea porque le estaremos devolviendo al pueblo su derecho a decidir. El derecho a decidir es la única ruta por la que vamos a transitar, es la única ruta por la que vamos a deambular. Ecuatorianos queridos, nos hemos convocado aquí, en el corazón mismo de la revolución alfarista, para ratificar una y otra vez nuestro compromiso con lo que ustedes Sí, sí, tú, tú, tú, tú y tú, todos aceptaron para el país hace nueve años y que lo venimos construyendo desde ese momento día a día, golpe a golpe, verso a verso, como dice el poeta, con el cerebro, pero fundamentalmente con el corazón, con las manos sí, golpe a golpe, pero fundamentalmente, como dice Cerrad verso a verso, fundamentalmente con el corazón. El 28 de septiembre del 2008, la Asamblea votó por la Constitución de Montecristi y el pueblo mayoritariamente, con una votación abrumadora, como muestra de ello, votó mayoritariamente por nuestra Constitución y ratificó la legitimidad de la voluntad popular y ratificó la voluntad popular. ¿Quién? ¿Quién dudaba de ello? Nosotros nunca dudamos. Había los que dudaban, a los que les convenía, pero el pueblo y sus representantes jamás dudaron. Pero también hoy otro 30 de septiembre. Un día como hoy es un año más de aquel fatídico día en que los políticos de siempre, los de siempre, creyeron poder pescar a río revuelto. Fue cuando un mandatario, de manera imprudente, se fue a meter entre policías, de manera imprudente. El mandatario tiene que actuar con serenidad, con prudencia. Si hay un pueblo que está enardecido, no puede meterse allí. No puede meterse allí, pero de ninguna manera es el pretexto para que los miserables traten de apropiarse de un poder que no les pertenece, que ilegítimamente trataban de conseguirlo. El pueblo ecuatoriano salió a defender a su mandatario, a proteger la democracia. Allí estuvo en las calles a cuidar de su mandatario, del mandatario que ellos habían elegido y del nuevo sistema establecido precisamente por esa constitución de Montecristi. En ese día se demostró que somos leales a la voluntad popular. Fue en ese día cuando dije yo que la revolución no es únicamente de obrar, es una revolución, es una revolución de la lealtad. La lealtad que yo cuando dejé de ser vicepresidente nunca abandoné, siempre fiel a mis principios. Por eso no entiendo por qué desde el primer momento se me atacó. ¿Acaso se dejó la mesa servida para que yo fracase, para que fracase el gobierno y poder aprovecharse convirtiéndose en oposición allá desde un ático empezar a mandar los más acervos, los más críticas, los más groseros, adjetivos, a un mandatario que recién estaba tratando de abrir los ojos a lo que había ocurrido después de unas elecciones duras, durísimas, en las que el pueblo estaba fraccionado, el pueblo estaba partido, estaba partido en dos, el odio se había convertido en el sino, el odio se había convertido en el sino y en el signo común. Se odiaban al vecino, odiaban al padre, odiaban al hermano por pensar diferente. Y sin embargo, para que vean que la verdad siempre tiene comportamiento inyesto, este momento, este pueblo vuelve a unirse, vuelve a creer, vuelve a tener fe. El padre se reconcilia con el hijo el hermano con el hermano, el amigo con el amigo, eso, eso es revolución, cambiar la historia, cambiar la historia, la historia no es la narración verídica de los hechos pasados, como nos decían, la historia es dinámica, dialéctica, permanentemente cambiando, pero siempre para mejor, siempre para mejor, más libertad, más libertad de expresión, más seguridad, más educación, más salud, eso, eso es lo que libera. Y la verdad, como dijo ese loco de hace dos mil años, la libertad nos vuelve hombres libres. Esa es nuestra revolución. Si queremos una patria de todos, sí, esta patria debe tener un gobierno de todos y todos debemos trabajar para ello. Nada de que, presidente, ojalá usted nos salve. ¡Váyase al carajo! ¡Váyase al carajo! nadie le salva uno únicamente es el director de orquesta si el violinista, si el bajista si el que toca el oboe, el que toca el clarinete el que toca el violín, el primero, el segundo, el tercer violín no lo hace en los ritmos y en el momento adecuado entonces la música no fluye la música no sale por eso tú eres el integrante de la orquesta acá está únicamente un pendejo al que le han encargado tener la batuta y dirigirlo. Ustedes, el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, para que siga siendo leal, para que siga siendo solidario y esperanzador, solo el pueblo salva su revolución. Conciudadanos, nuestro gobierno recién empieza, no ha sido fácil. Pensamos encontrar una mesa servida, pero no ha sido así. Encontramos que cada año, oiganme bien, cada año toca pagar casi 10 mil millones de dólares. El presupuesto total de educación, de educación, toda la educación hasta la educación superior, todo, más el presupuesto de toda la salud, más el presupuesto de las Fuerzas Armadas La Policía y la Secretaría de Riesgos Es decir, los presupuestos más grandes Sumados sumados Todos No dan esa cantidad Sumados todos Apenas llegan o superan Esa cantidad Esa es la mesa servida que nos dejaron Carajo, servida de deudas Servida de deudas Pero Las deudas hay que pagarlas somos gente honesta y vamos a pagar las deudas, vamos a honrar las deudas. No importa, no importa que con esa deuda se hayan enriquecido indebidamente gente. ¡Qué pena! Pero la gente que nos prestó el dinero no tiene derecho a sufrir las consecuencias de los corruptos. Pero sí vamos a estar atentos a que los corruptos no se salgan con la suya, a seguir la ruta del dinero para que nos devuelvan el dinero que fue quitado, arrebatado indebidamente a los ecuatorianos. Así, así se hace socialismo, no hablando, no hablando. Miren, queridos amigos, hay ocasiones en que el señor que entra a tu casa porque se ha desentornillado, Destornillado, una tuerca, no tuya, una tuerca de algún aparato, también podría ser, también podría ser, de algún aparato, viene a atornillarlo. Ah, ¿y lo hace bien, atornilla todas las tuercas, todos los pernos que hay, es un experto. En pernos y tuercas. Es un experto en tornillos. Pero quién le da derecho a un señor que sabe ajustar pernas, pernos y tornillos a creer que puede opinar acerca de todo, pues, a pensar que es el último momento del pensamiento. No, señor, es por eso que Ortega y Gasset decía, con mucha claridad, son peligrosos los expertos ustedes dirán son peligrosos aquellos economistas son peligrosos los expertos que por saber algo bien piensan que pueden opinar acerca de todo e imponer sus criterios no, no, no es por eso es por eso que una persona que nos deslumbre que nos deslumbre en una clase académica, el momento en que le ponemos a hacer algo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la ignorancia no es desconocer de algo. La ignorancia es desconocer que holísticamente hay un mundo que está lleno de conocimientos y que es bueno ser una esponja que absorba aquí, aquí, aquí, aquí, cada conocimiento y meterlo en el pensamiento, y meterlo en la memoria, para que allí, en el arcano del inconsciente, se procese y pueda salir el momento en que tú lo requieres. Una visión holística del mundo. Por eso, jóvenes, no únicamente se especialicen, adquieran una visión holística general del mundo. No desdeñen el arte, no desdeñen la cultura, la literatura, la poesía. No desdeñen el estudio del ser humano, su anatomía, su fisiología, fundamentalmente esos dos órganos fabulosos que son el cerebro y el corazón. No desdeñen cualquier conocimiento acerca de la fauna, de la flora, del universo mismo. No se dejen llevar únicamente por el sentido común. Albert Einstein decía que el sentido común es el conjunto de idioteses que se acumula hasta los 18 años. No se dejen embeber demasiado de sentido común. Vamos a pensar con el mundo moderno de manera holística. Es un mundo de incertidumbre. Hay que aprender a aceptar la incertidumbre, pero caminar hacia el futuro. Hemos recibido un país que ha alcanzado muchos e importantes logros. Jamás lo vamos a desconocer. Nunca lo hemos desconocido. Yo ayudé, yo ayudé a lograrlo, rescatando, rescatando los derechos de las personas con discapacidad, haciendo que la sociedad se dignifique. Yo ayudé también, sí, yo ayudé también. Todos lo hicimos, todos lo hicimos. Aquí están ministros, exministros, asambleístas, funcionarios públicos, queridos compañeros que ocuparon puestos. Y ayudaron a lograrlo. Recibimos un país con estupendas carreteras, con salarios dignos, con unidades educativas del milenio, que se les olvidó construir unidades educativas cerca de las comunidades, lastimosamente. Con excelentes hospitales, sí, pero se les olvidó reparar esos pequeños dispensarios médicos que sirven a la gente pobre. ¿Por qué? Porque cuando tú te ensimismas sí en conquistar el poder es peligroso, porque más o menos, como los faraones, hay Ramsés, tutacamen, tú tan quieto y tú tranquilo. Hay que construir pirámides, hay que construir valle de los faraones, hay que construir esfinges. ¿Para qué? Para que me recuerden. ¡Al carajo que me recuerden! Ojalá me olviden para poder empezar nuevamente una vida. Pero lastimosamente los mandatarios tenemos derecho a una sola vida. Tú tienes derecho a cambiar. Tú tienes derecho a alterar tu futuro. El mandatario no. A partir de lo que fue mandatario solo tiene una vida. Y está destinado a que para bien o para mal lo recuerden. Está destinado. Ojalá, ojalá pudiéramos tener la felicidad del olvido. Pero también recibimos un país, digo, con una excesiva deuda externa. Y una estructura. 700, 800, 900 obras sin terminar. Y que legalmente no hay cómo terminarlas. Tenemos, queridos asambleístas, que enviar una ley que nos permita concluir esas obras de aquellos que no se preocuparon de terminar las obras ¿para qué terminar la obra pues? ¿para qué terminar la obra si ya ¿para qué terminarla? ¿qué otro ¿qué otro pendejo las concluía pues? ¿para qué terminarla? entonces que no me vengan a decir que nadie me venga a decir y peor, un exmandatario no tiene derecho a decirme que las obras en las que ha ido Coimas son buenas obras. Mentira, mentira, mentira. No estoy diciendo mentiroso, mentira. Porque a mí no me gusta hablar de la persona, sino de las actitudes. Mentira. ¿Por qué? Porque aquel que da una Coima cree que puede hacer de la obra lo que le da la gana Eso no es verdad Claro, acaso que tiene ya compromiso ¿Qué le importa Que la obra salga o no? Pues, ¿Qué le importa? Ya no tiene compromiso Porque ya pagó a un sinvergüenza La coima y sabe que ese sinvergüenza Jamás en la pida le pedirá cuentas Así funciona Entonces que no me vengan a decir Que no me vengan a decir Que un funcionario Al cual una compañía con la cual él contrató una obra y que recibe un millón de dólares, que no me vengan a decir que ha trabajado cuando era ministro horas extras, que por eso le han pagado. No insulten la inteligencia del pueblo, no sean sinvergüenzas, no sean sinvergüenzas. No sigan defendiendo a los corruptos No, no señor Si usted es honesto, libérese de ellos Porque si no, llama a la duda pues Llama a la duda Si es que se los sigue defendiendo Se llama a la duda, hasta yo desconfío pues. Yo desconfío Y en ese momento veo que a lo mejor se viene A construir un esquema mafioso de terror En el que a lo mejor había más de un involucrado. No, no, y mil veces no. No vamos a dar la espalda a la responsabilidad de encarar con firmeza cada uno de estos problemas y además de enfrentarlos con la única forma de enfrentar la mentira. La inmensa diversidad, la maravillosa diversidad de la mentira. Porque la verdad es una sola. La mentira puede tener muchas facetas. Si es que tú dispusiste cuando eras niño de un sucre que tu madre te dio para un libro, la verdad es una sola. Mamá, por favor, discúlpame, dispuse del sucre que me diste. Estoy hablando de sucres porque estoy hablando del pasado. Perdóname, dispuse del sucre que tú me diste. Pero la mentira puede ser múltiple, ¿sabes qué mamá? Ni yo saliendo de aquí, qué bestia en la esquina, que nunca ha pasado nada. Un señor se acerca con un puñal y me dice, por favor, ¿cómo es? Colabore, pana, colabore, colabore, pana. Y me tocó darle, mamá, y salvar la vida. No, ¿sabes qué, mamá? No, no, no. Salí a comprar el libro, pero un pobre por pordiosero. Sin brazos, sin piernas. Con un niño en los brazos, perdóname no tenía brazos Me dice, hermano dame algo y perdóname mamá Yo dije, antes que libro, la caridad La mentira y así mil formas de expresar la mentira La mentira puede tener muchas caras La verdad, la verdad, la verdad es una sola Y no me vengan a decir que las coimas no dañan las obras Ahí tenemos yachay Cuatro edificios inmensos con falsas estructurales. Ahí tenemos Yachay. ¿Dónde? ¿Dónde? Milagrosamente, milagrosamente, porque eso suele ser... Aquí es el país mágico, ¿no? Tanto conversamos de este tema algún momento con Gabriel García Márquez. Es un país mágico en el cual el metro cuadrado de hormigón que cuesta 180 dólares en el mercado se convierte se convierte, seguramente por el talento que se quiso crear, seguramente por el talento de alguien, se convierte de 186 a 380 el metro cuadrado. Y, como el sinvergüenza seguramente ya pagó, le importó un bledo que además, esté mal hecho, y este momento tenemos cuatro inmensos edificios en Yachay con fallas estructurales, que no hay cómo seguir su construcción. ¿Estamos locos? ¿Qué estamos locos? ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? Nos perdimos en la siniestralidad de querer conservar el poder. Nos perdemos en la perversión de no devolver al pueblo su derecho a decidir, de no creernos para siempre, peregrinizarnos, que nos recuerden, que pongan obras nuestro nombre. Conmigo no serán graciosos. No quiero tener un museo dentro de Carondelet donde se reproduzca mi foto cien veces. No, no, no quiero poner mis honores causa. No quiero llamar a los embajadores... Para que por favor me den consiguiendo de universidades honoris causa No, no, no, no No pongan nada a mi nombre No pongan nada La cédula será lo único que deba llevar mi nombre en el futuro, queridos amigos Pero vamos a sostener los grandes logros Y el momento en que quieran Así como quisieron encargarme el poder, porque eso es lo que soy, un encargado, porque el poder son ustedes, el momento en que quieran quitarme ese encargo, muchas gracias, muchas gracias, nunca busqué el poder. Durante dos horas, el anterior presidente, no quiero decir groseramente, suplicante ni mendicante, desesperado, desesperado sí, Va a aclamarme que por el pueblo, que por la revolución, que para proteger a los compañeros, claro que hay que proteger a los compañeros, pero no sabía para qué compañeritos. Pues. Pero vamos también a hacer los cambios necesarios para cumplir con este legado alfarista, para avanzar hacia los mandatos de Montecristi, este, ecuatorianos. Este Montecristi es el lugar de nuestro origen como proyecto político. Somos, somos más que portadores de esos grandes desafíos y vamos a cumplirlos. Amigas y amigos, la propia Constitución comienza diciendo la soberanía radica en el pueblo, cuyo, cuyo deseo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de todos los órganos del poder público y de las formas de participación directa que están previstas claramente en la Constitución. Insisto, la soberanía radica en ustedes. Que el pueblo sea quien escriba y labre su propio destino. Y la voluntad del pueblo se expresa en su participación directa. Lo decíamos, vamos a convocar al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario para que decida acerca del futuro. Por eso, más democracia significa consultar, hablar, escuchar, dialogar. Un verdadero gobernante no impone criterios, se conecta con empatía al corazón del otro y a las expectativas de las grandes mayorías y se imbrica, se coyunta, se amazorca, se arracima con él. Durante mi mandato quiero un país en el que la banda presidencial la lleve puesta el pueblo. Queremos dar paso a la democracia directa y no al hiperpresidencialismo. No más hiperpresidencialismo. No vamos a permitir, pues. Tal vez en algún momento fue necesario hacer cambios radicales, imponer la agresividad verbal. A lo mejor, ya no, ya no. Ahora hemos escuchado a la gente y la gran mayoría nos dice que hay que cuidar la Constitución que tenemos, que hay que respetarla, pero tolerando al otro. La Constitución es un todo, es un todo. Hay tantas cosas en la Constitución que se deben perfeccionar, pero en el corazón el texto constitucional se marca claramente en el país que queremos. Esas son justamente las motivaciones para proponer al país esta consulta popular, que la anunciaré el día lunes. ¡Qué mejor manera de hacer los cambios de acuerdo a lo que ustedes quieren! Escuchando la voz de todos ustedes, de la ciudadanía, de los pueblos, de las nacionalidades tan queridas, de nuestros indígenas, de nuestros montubios tan queridos de nuestros chagras, tan queridos de nuestros trabajadores, de nuestros obreros, de nuestros campesinos, de los queridísimos estudiantes, de nuestras maravillosas mujeres, de los jóvenes, de los empresarios grandes, medianos, pequeños, de la academia, de todos aquellos que acudieron a las ventanillas de la presidencia para entregar su aporte. Sus propuestas no son granitos de arena, son verdaderas semillas que van a dar fruto, que van a fructificar, que van a romper, que van a partir la tierra para hacer lo que debían ser. Tengan la certeza de que vamos a proponer las preguntas que nos ayuden a fortalecer la democracia, la transparencia, que nos ayuden a evitar cualquier forma de caudillismo y de autoritarismo. Vamos a incluir las preguntas que apunten a proteger más y más nuestra naturaleza, las preguntas que permitan consolidar una sociedad más justa, más equitativa... ...las preguntas que nos ayuden a profundizar, a calar... ...a partir con el arado, la tierra para que emerja... ...para que surja nueva, fértil, productiva... ...proyectada hacia el infinito la nueva democracia... ...recuperar ese espíritu significa volver a tomar... ...un nuevo aliento, un segundo aire... Sabíamos decir en el deporte, un segundo aire y reconocer al verdadero adversario que no es mi hermano, que no es mi amigo. Reconozcamos al verdadero adversario, compañeros, reconozcamos al verdadero adversario. Son la desigualdad, el hambre, la desnutrición, la violencia, la violencia principalmente a los grupos vulnerables, la explotación que todavía existen muchos, la falta de vivienda. Por eso el programa Casa para Todos. ¡Qué jodido se va a hacer sacar adelante el Casa para Todos! Ni saben en lo que me he metido. Ni saben en lo que me he metido. ¡Casa para Todos, Dios mío! Nadie, nadie, nadie se ha atrevido a un proyecto así. ¡Nunca! Y nos dicen que no somos revolucionarios. Vamos a sacarle adelante con usted, señor prefecto, con usted, señor alcalde, con usted, presidente de la Junta Porrequial, contigo, dueño, dueño de un conjunto de tierra que no necesitas. Todo aquello que no necesitas es un robo, decía Facundo Cabral. Mira, si aquello que no necesitas le puede servir a otro ser humano. Dije, nada para ustedes sin ustedes. Todo para ustedes. Así como decía Alfaro, con ustedes. Así lo hemos dicho desde el comienzo y así, sin duda alguna, lo vamos a cumplir. Nuestra historia no terminó con Atahualpa. Nuestra historia no terminó con los valerosos Quisquis, Calicuchima, Epiclachima, Pinta, Gende, Jumandi. No, ahí no terminó nuestra historia. Nuestra historia no terminó con Eugenio Espejo, con Manuel Espejo, no terminó con los revolucionarios, con Río Fío, con Quiroga, con los marqueses que a pesar de aquello fueron revolucionarios. No, ahí no terminó, no terminó con Manuela Sáenz, no terminó con Bolívar, con Sucre Calderón, ahí no terminó la historia. Y no terminó en ese 1809, no terminó cuando se hizo la primera acción decididamente revolucionaria de un pueblo, ni tampoco terminó hace nueve años cuando se aprobó esta constitución histórica. Nuestra historia continúa con Dolores Cacuango, con Tránsito Amaguaña, con Alfaro, con Moncayo, continúa con Vargas Torres, continúa con los revolucionarios, continúa con los héroes de Paquilla, de Mayaico, Machinaza continúa con todos los héroes del Alto Cenepa, continúa con tú, tú y tú y tú y tú que son el héroe de la vida cotidiana que todos los días hace actos de heroicidad, el momento en que va y hace un trabajo digno y honesto el momento en que va y dicta una clase responsablemente a sus alumnos el momento que tú como alumno aprendes, como decía Denes, aprendes, aprendes y aprendes Aprender y aprender para mejor comprender y actuar. Ese, ese es el verdadero héroe. Sigamos juntos en la construcción del gran acuerdo nacional llamado Constitución. Ahí están los principios para que el Estado proteja a sus ciudadanos Ahí está toda una vida, toda una vida para que sigamos cultivando la solidaridad, la justicia, la soberanía. Hoy más que nunca necesitamos permanecer unidos para lograr acuerdos que nos permitan seguir construyendo día a día el Ecuador, el Ecuador que ustedes y nosotros hemos soñado. Por eso, con Monseñor Leo Díaz Proaño, con él, con el cura de los pobres, con Taita Leonidas Proaño, que jamás abandonó su espíritu revolucionario, que como Breck luchó toda la vida, como Breck decía, luchó toda la vida y se convirtió en un espíritu indispensable. Como el señor Leonidas Proaño, le repetiré siempre, bienvenidos luchadores de la paz y de la vida. Bienvenidos luchadores de la paz y de la vida. Muchísimas gracias.